Bueno, eh, mi nombre es Matías Seisen eh, y bueno, llevo tocando sí, casi 20 años. He tocado con Coti mucho, durante muchos años, más que nada ahí mucho tiempo como bajista, eh, eh, casi mi, mi formación inicial. Después he tocado con Nation Imri, donde también he coproducido un poco. Eh, un disco Rat Race que hicimos, que hicimos Electrónica, ahí empecé a conectar también mucho con teclados, después, bueno, con diferentes artistas, con Pablo, llevo, con Pablo López llevo seis años tocando, bueno, Dani Martín, no sé, otros artistas también, eh, he sacado discos de Electrónica, bueno, he estado donde, donde, me, ha, donde me ha pedido el cuerpo eh, hacer música, me, me he metido, ¿no? Este, y con esto de Pablo fue un poco la... la un poco casual, yo venía... Sigo, eh, soy productor de Kimberly Tell, donde sacamos un EP y, y ahora estamos haciendo un disco y, y casualmente yo venía ya usando, como te comentaba antes, el, el MC20, sobre todo de plugin con el controller. Eh, llevo usándolo muchísimo, tanto en instrumentos como de, de, de pads y de, y de otros sonidos como de bajos. Y la verdad que he, he grabado todo ese EP o muchísimas canciones con, con, con, con ese plugin. Después también eh, empecé a usar este, este teclado, que es el mismo, no, no es el p pero viene con los sonidos. Entonces, eh, con Pablo, de casualidad, él estaba en el estudio y, y su último disco lo hizo prácticamente, no sé, hay, serán 6, 7 temas que van con, con este teclado. Entonces, claro, para mí fue genial, porque yo ya venía siendo muy fan del, del sonido de core de este, de, este, de este teclado. En la gira anterior ya había usado el Minilogue y y que me gusta mucho porque se mete muy, muy bien en las mezclas también en, en ese teclado lo uso muchísimo en las producciones y este teclado también entonces eh, con Pablo se dio la casualidad que empecé a, a, a podíamos traerlo al directo y entonces probamos, empecé a investigar un poco también de, de tocar con... Eh, tocar, hay muchas intros que van con el, con, el, con el teclado y con el bajo, o sea, ir mezclando, ¿no? O sea, se puede hacer de mi manera la configuración que, que, que tú quieras, pero bueno, esta fue un poco la, la, la manera que, que yo encontré de llevarlo un poco al, al, al directo, ¿no? Bueno, justamente me atrae mucho lo, lo vintage, me, me atrae mucho lo, lo antiguo, los lo, teclados que no, que tienen mucho carácter, que son en definitiva como estos no suenan igual todos los días, entre comillas, ¿no? O sea, puedes puede variar mucho. O si sea, tú tocas un sonido y trabajo mucho con el cutoff, por ejemplo, ¿no? Este, con, el, con el, si quieres después lo mostramos, pero, o, o con el pedal de volumen. Hay muchos temas donde yo acompaño a Pablo, lo sigo, y voy variando según lo que él vaya tocando, bajo, subo, sí, sí que le pongo a, a todo, a casi todas las bueno, al bajo sin duda, pero para que tenga más definición, sobre todo fuera y eh, le, le pongo la cadena en un overdrive, que puede ser cualquiera, yo encontré este que me funcionó, me resolvió y bueno, entonces eh, también tienes el ataque, son cuatro elementos, o sea, si vienes, el, el, el asusta un poco a primeras, eh, sobre todo para el que no esté teclista, que está acostumbrado a twequear y a, a cacharrar un poco. Eh, son cuatro elementos los que yo varío un poco, esto que te conté, el ataque. Y hay como... Una cosa más de sub, que viene como no tiene eso el ataque, ¿no? Y ahí más directo, ¿no? Entonces voy variando un poco, los tengo marcados y ya más o menos voy manejándome. Y es eso, es el sonido quizás más antiguo que se empasta mucho, sobre todo el BCO, el, el, el, el, el nivel. caro y va como trabajando un poco la, esas frecuencias. No sé, es muy orgánico, entonces eh, te devuelve mucho a la hora de tocar, ¿no? entonces hace que a mí me, me atraiga este, usarlo. Bueno, este simplemente es, es, es prácticamente es, es, eh, eh, tomé el sonido que usó Pablo para esas canciones que se parece un poco al, al, al de plugin al que yo usaba también, con alguna variante, pero básicamente tomo una configuración más o menos estándar para casi todas las canciones, porque muchas veces estoy o tocando instrumentos y enseguida me tengo que ir ahí, y tampoco tengo mucho tiempo de pachear. Entonces, según eso, hice como una especie de de, de, de, de, de, de... estandarice, digamos, el, el sonido de varío un poco, pero no cambio pacheos. Eh, en, su, en su momento había pensado en por ahí en triguear, y disparar con el bajo, por ejemplo aquí, que con la señal dispara, ¿no? Entonces tú puedes, podría conectar el bajo con una cadena. Bueno, me volví un poco loco y dije, hostia, podría usar eh, y tocar las líneas, pero no funciona tan bien a la hora de tocar líneas, entonces mejor que sean golpes. Pero bueno, tienes que encontrar también la canción y que se justifique pachear todo eso para hacerlo en varias canciones, no solo en una. Entonces, bueno, esto igual se puede hacer, siempre está abierto. Y lo que hago es, este, nada, toco muchas intros y enseguida voy a, ¿Al, bajo? al bajo o vuelvo, depende, depende un poco de la canción. Hay canciones que toco directamente con el MC 20 enteras, dos o tres toco, este, donde digamos como bajista toco el teclado. Y, y hay temas en los que hago una intro, mmm, o termino tocando el bajo una, los últimos compases, o... Sí, un poco como, como se dice un poco la canción, y alguno me tomé la licencia de que funcionara más o tocar el bajo y no tocar el, el MS-20, o quedarme con el MS-20 si había un bajo grabado además, encima, porque a veces, eso también lo he hecho mucho, funciona muy bien, grabar la línea, la misma línea con el teclado y sumarle un bajo real hace que tenga como una, un carácter en un momento dado, o, o sumas en un estribillo, ya eso es una cuestión de producción, ¿no? O sea, cada uno... Pero, pero sí que es interesante investigar, todo lo que sea, no sé, no hay una regla... Se han hecho cosas y uno toma ejemplos, pero no hay una regla para, para hacer las cosas. Entonces, bueno, yo encontré esta y, y me, me ha funcionado. Sí, sobre todo eso, que, que como... Esto varía un poco con, también con el, el nivel de electricidad que tengas también, o sea, hay días que, parece, que pareciera que tuviese una configuración un poco distinta y voy como, pero es así, es, es, es, tiene como vida propia. No, siempre, yo siempre fui bajista y lo del teclado, mmm, digamos, a nivel, porque claro, ahora que estoy produciendo más desde el estudio... Estoy interactuando con muchísimos más teclados que antes, ¿no? Que tocar en bandas y que te lleva mucho tiempo a giras y tocar, no estás tan en contacto con, con el, el, el trabajo en el, en el estudio. Entonces, claro, empezás a probar un montón de teclados, eh, los quieres tener todos, quieres ver qué te, te ofrecen cada uno. Y, y mi conexión empezó por ahí. Entonces, al darme cuenta de que, primero, ya pasé por usar bajos, pedales, eh, que... Porque, claro, lo primero que uno hace como bajista es tratar de emular un teclado o de un sonido de, de, de teclado eh, con pedales de bajo, que los hay muy buenos. Pero es verdad que al final, eh, hoy por hoy, quizás eh, uso menos pedales para emular un synth y si sí sumo por ahí un teclado a lo que te comentaba antes, al, al, al sonido del bajo. Hay, hay notas que por ahí es verdad que me da el, el MC20 que no suenan, o sea el zoom con un bajo eléctrico es más difícil conseguir sonido de sub ¿no? Aquí estoy. Esto que si abres la PEA, no sé si está... Sí, ahora estamos aquí, pero ves la sensación de lo que hablaba del sub ¿no? y lo del y si le, le quitas si le quitas ataque no suena como tienes un poco más de sonido más directo menos directo no